Los herbarios son colecciones científicas de naturaleza botánica que albergan, conservan y custodian plantas o material vegetal procedentes de estudios de investigación. Gracias a los herbarios y al material que contienen se llevan a cabo hoy en día una gran variedad de estudios multidisciplinares como pueden ser estudios de taxonomía vegetal, estudios de distribución de las plantas en el territorio, estudios fenológicos, de biodiversidad vegetal, genéticos, ecológicos, paleológicos, entre otros. El herbario de la Universidad de Málaga dispone eh, actualmente de cuatro colecciones de pliegos eh, que suman en total más de 100.000 ejemplares. Estas colecciones son tan variadas como de plantas de tipo colmófito, eh, helechos, eh, musgos, eh, hepáticas, algas y también disponemos de líquenes, entre otros. Todo este material se encuentra a disposición de cualquier investigador del mundo que lo necesite para sus trabajos de investigación.